Muchísimas gracias, muchachos. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Eh, nada más a todos los participantes por ahí. Vi un mensaje que no escuchaba bien. Eh, María Guadalupe, contadora, si ¿sí nos escuchas bien, está bien tu audio. Buenos días, mi estimado Francisco. Veo que estamos conectados. Mireya, Sandra, Luis, Yosira, Linda, Julio César, Gisela. Ok, perfecto, María Guadalupe. Entonces, recuerden, muchachos, este tema es para ustedes y con ustedes. Lo importante es detener retroalimentación, que aclaren todas sus dudas, que no se quede nada en el tintero, por favor. Pueden aprovechar el chat, pueden abrir micrófono, como se sientan cómodos. Aquí lo importante es que podamos compartir el conocimiento. En esta sesión vamos a tocar ni para principiantes. Tocando un poco el tema de cómo puedo irme involucrando en la normatividad financiera, en cómo puedo ir entendiendo este camino, porque no me dejarán mentir, las normas de información financiera, eh, desde mi particular eh, forma de ver eh, surgieron o resurgieron o tuvo un escaparate mayor a partir de la reforma fiscal del 2014, en donde nos obligaron a mandar la contabilidad, las balanzas de comprobación a través de la famosa, en aquel entonces, contabilidad electrónica, y nos, todo el mundo dice, oye, cómo la debo preparar? Aunque existía una normatividad para establecer efectos, pero para efectos fiscales, pues no había nada establecido, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que para que yo pueda cumplir con una normatividad de carácter fiscal, debe estar en algún lado determinado cómo debo preparar esa información financiera. Y esa información financiera nos dice la resolución miscelánea que eh, se va a preparar de acuerdo a un marco ordinario contable que esté vigente, que sea reconocido por la entidad reguladora en la materia, que para efectos de México es el CINIS, que eh, hace mucho tiempo, por ahí del 2004-2006, hubo una transición porque la normatividad contable, y ojo con el concepto contable, estaba siendo regida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A lo que yo le denomino el club de todo. Porque ellos eran contadores, hacían normatividad para contadores. Pero nos perdimos un poquito en el tiempo porque la información financiera no solo la usan los contadores, estarán de acuerdo. Últimamente la está usando la autoridad, tanto para efectos de eh, recaudatorios, de ver cómo van las cifras, de poder determinar si las cifras muestran una realidad económica o no con el refuerzo del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, se busca la razón de negocios, que más allá de una definición que establece tal artículo, eh, nos referimos o lo que buscan es ver la realidad de los negocios a través de la contabilidad de la información que genera y, por supuesto, la determinación de sus efectos fiscales. Entonces, muchachos, entrando en materia, me gustaría mucho que me dijeran cuáles son las expectativas que tienen para la sesión de hoy voy a tocar en, en sí las normas de información financiera son tan grandes, tan a detalle, que sería imposible abarcarlos de un solo golpe. Lo que quiero compartir con ustedes son aspectos que yo considero básicos, no básicos de que, oye, vamos a empezar con la cuenta T, es que más mayor, cómo se carga una cuenta, sino a las bases en donde se fundamenta todo el concepto, toda la literatura, toda la información que debes conocer Primero, para ubicarla. Segundo, para entenderla. Tercero, para aplicarla. Porque la información financiera, hoy más que nunca, tiene un mayor impacto, tanto en los negocios, en la toma de decisiones, que seamos honestos. El empresario, últimamente, ya no toma como base la información que provee el contador, porque siente que no le dice nada, que no va acorde a su día a día que va viviendo, el empresario, el director general que toma decisiones. Y generalmente asumimos la, la postura de registrarlo de acuerdo a lo que pide el SAR, tratando de buscar minimizar impactos de que algo pudiera estar mal. Eh, pero va a haber ciertas situaciones que necesitamos tener un claro mensaje de que la contabilidad se genera o tiene un, un propósito diferente, pero no irreconciliable con lo fiscal. Es más, yo me atrevería a decir que partiendo de la contabilidad partiendo de la realidad de lo que ocurre en los negocios, de su registro y reconocimiento contable, podríamos llegar de una manera más transparente, más tranquila a la definición de los efectos fiscales, que hoy por hoy es nuestra mayor preocupación, si estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces el propósito, mis estimados participantes, es de que se sientan cómodos, estamos en una sesión de aprendizaje, todo mundo sabemos cosas diferentes, la podemos ir complementando, ayer, imagínense, me hablaba una una contadora de un chat que participo, que es fiscal, dice, oiga, contador, tengo un problema. Eh, el contador que tenía anteriormente el cliente que estoy atendiendo, ya no lo ubican, no sabemos si es por salud, perdió la vida, no sabemos. Pero dice, lo que yo descubrí, y es un RIF, un RIF, lo que yo pude ver es que el pago definitivo del impuesto sobre la renta, pues no está registrado, está como una partida en conciliación en bancos, entonces... ¿Cómo lo registro? ¿En dónde lo registro? Y además el impuesto al valor agregado que tampoco estaba registrado. Entonces digo, bueno, quiero entender que generalmente el impuesto, eh, lo registramos a fin de año, eh, puede haber sido un descuido que no se haya registrado, pero requiere de un tratamiento, ¿no? No nos vamos a poner tan técnicos porque eh, si bien la normatividad es demasiado técnica, tiene sus reglas de cómo hacer las cosas, tenemos que ser muy flexibles para poder aplicarlas y no perdernos en la terminología, en el tecnicismo y dejar de perder el fondo, que es conocer el negocio, ¿no? Como tú y yo sabemos, siempre va a haber aspectos importantes, relevantes, necesarios, urgentes y los menos, ¿no? Puede existir un error, puede haber un desfase de información. Lo que trataremos de hacer es minimizar el impacto financiero, pero lo que sí es importante es saber en todo momento, el origen de las transacciones, y lo que yo he podido aprender a través del estudio de la normatividad financiera y su aplicación práctica, es de que podemos tener un claro panorama de lo que ocurre, para poder incluso tomar una decisión del registro contado. ¿De acuerdo? Insisto, la normatividad podía ser muy rígida, no salís de aquí, pero podemos entre todos, empezar a compartir nuestras experiencias, conocimientos, necesidades, e ir poniendo poco a poco qué es lo importante, qué es lo relevante, qué es lo que llamamos un pecado venial. Está mal, pero no puede trascender, no hay ningún efecto eh, diferente, ¿no? Por ejemplo, el caso que les comentaba que me habló la contadora y digo, oiga contadora, ¿y ese impuesto a qué año corresponde? Si no es de años anteriores, no es del 2021, es de años anteriores, yo estoy tomando la contabilidad, no hay mucha información con lo que podía armar, me di cuenta al descargar las declaraciones de que estaba pagado el impuesto, con las eh, cuentas bancarias, veo que nunca se descargó contablemente, pero no tengo ni idea de por dónde entrar. Entonces generalmente lo que hacemos, y, y dígame si estoy mal mis estimados participantes, generalmente cuando tenemos que registrar una partida y tenemos este panorama tan negro, pues lo mandamos a no deducibles. Porque al final de cuentas no va a tener un impacto fiscal. Sin embargo, yo preguntaría, oye, ¿tiene un efecto en el resultado de este periodo? ¿Tiene que ver con la operación de este año? Teniendo en mente que en resultados, ingresos, costos y gastos, se va lo que tiene relación con el negocio para poder evaluar rentabilidad, para poder evaluar liquidez, para poder evaluar el desempeño financiero. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Es buen negocio? Eh, y ahora con los grandes contribuyentes, ¿no? El tema de la tasa efectiva, ¿no? Eh, ahí en cabina me dice Ruth que no tiene sonido, no sé. ¿Los demás me escuchan? ¿No pueden confirmar si son tan amables? Si nos están recibiendo bien. Sí, contador. Gracias. Escucho muchísimas. Bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, debe ser cuestión de, de que pasó un camión, ¿no? Ya saben que siempre hay algo que distorsiona el sonido. Pero bueno. Gracias por comentármelo. Entonces, siguiendo en este panorama, y si les parece bien, mis estimados colegas, nos vamos a preparar todos juntos con una doble visión. Yo comparto con ustedes el deber ser y ustedes comparten conmigo lo que me impide hasta cierto modo lograr el, el, el deber ser y hacer una comunión, una conciliación y ver la mejor salida. Porque si bien es cierto, las cosas deben hacerse de cierta forma, siempre va a haber imponderables que nos impidan hacer esta situación, y como les comentaba el tema de que me preguntaban oye, es un impuesto años anteriores no está registrado, hay que registrarlo eh, esa tendencia de mandarla no deducibles que entiendo es porque no tiene un impacto fiscal eh, te pido nada más que lo analices en razón al negocio en sí, tiene que ver con la operatividad de este negocio, de este año por ejemplo, eh, me decían no tiene que ver con años anteriores. Ok. Eh, de entrada, el impuesto sobre la renta debió haberse registrado como un gasto y, eh, porque estamos hablando de un RIF, ¿eh? De un RIF. Debió haberse registrado como un gasto y el pasivo. ¿De acuerdo? Lo que todos conocemos con la palabra provisión, que a mis oídos no es muy agradable, pero pues ya no puedo ir en contra del, del deber ser o de lo que hacemos en la realidad. Simplemente vamos a ir acotando ciertos conceptos, ¿no? Porque si bien como expositores de todo tipo, a veces también nos enviciamos con ciertos conceptos, nos arraigamos desde el estudio y es muy difícil irlos compartiendo, mejorando. Y entonces, pues vamos haciéndole un, un, un tema interesante, un tema importante de ser flexibles, no acartonados. Tú y yo sabemos que el contador nos han dicho que somos cuadrados. Porque somos perfectos, o somos perfectibles, pero esa cuadratura aquí tiene que ver con que de aquí no te sales, ¿no? Y a veces nos salimos sin querer, o me obligan a salirme, ¿no? Porque siempre es que el sistema no me lo permite, el sistema no me lo deje. Actualmente estamos luchando, bueno, luchando entre comillas. Eh, partimos de un sistema contable que se alimenta a través de los XML, que no digo que esté mal. Es una herramienta, cuando surgió la cuenta electrónica, tú sabes que todo cambió, y no la forma de contabilizar como a veces nos hicieron decir, o nos hicieron vender la idea, sino de que todo se iba a reportar a Hacienda por medio de formatos electrónicos. Por eso se le puso el mote de contabilidad electrónica, ¿no? Vas a reportar balance de comprobación, catálogo de cuentas, pólizas de registro a solicitud de la, de la autoridad, que hasta ahorita no lo ha hecho, en sus revisiones no lo ha hecho, y mucho menos auxiliares en formato XML. Ese formato XML le dio la característica de contabilidad electrónica, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo que veníamos haciendo. Ahora lo que vamos a buscar es, con estas vicisitudes que nos presenta el día a día en poder aplicar las cosas, ¿cómo podemos ir a acercarnos? Si estamos cerca del demonio, perdón, del SAT, pues que estemos también cerca del empresario para eh, que eh, le dé valor a nuestro trabajo en generación de información que les sirva para tomar decisiones. Eso es lo importante. Y si les parece muy bien, muchachos, compartamos. Todos aprendemos y compartimos lo que nos pasa en lo personal. Ah, y eché mucho rollo y no les dije la, la conclusión. No. Dije, oye, si es de años anteriores, no debe ir en resultados de este año. Entonces, ¿a dónde tendrías que hacerlo? Ajustar ejercicios anteriores. ¿Y en dónde ajustamos ejercicios anteriores? En la balanza de comprobación podemos tener una cuenta que se llama el resultado de ejercicios anteriores. Me han dicho que la mayor parte de los sistemas contables tienen que hacer su póliza de cierre. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el día de Lara flores, no? Que todas las cuentas de resultados quedaran en ceros Y de ahí me iba a quedar un saldo que agrupaba todo, que es realmente el resultado del ejercicio, la utilidad neta. Y ese lo iba a cancelar en resultados y la iba a mandar a una cuenta de capital que se llamaba resultado de ejercicios anteriores, resultado del ejercicio. En algunos tienen cuentas deudoras acreedoras, dependiendo si hizo pérdida o ganancia, pero al final de cuentas todas van a sumar al resultado de todo lo que ha hecho la empresa en años anteriores. Y eso es una corrección de años anteriores, que hay una normativa que la mide uno 1 Pero te digo, así ya no contaminas este ejercicio con una operación que no le corresponde, que no tiene que ver con la operación del negocio, y tratamos de, ¿cómo le llamamos nosotros? De depurar la contabilidad para que refleje saldo real, ¿no? Tanto en bancos como en impuestos. Y me decía el IVA, le digo, oye, el IVA, yo pienso que de manera natural debe estar reflejado en contabilidad, ¿no? Porque vas generando el ingreso, su IVA. Vas cobrando, lo vuelves trasladado, está en pasivo. Entonces, si hay un pago, debe estar en pasivo. Y si no, contador, no hay nada. Pero bueno, en algún lado nos perdimos y quedó en el pasado de las empresas que, insisto, la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Eh, en ejercicios anteriores se va ajustando todo. ¿De acuerdo? Ese es lo importante. Y al final, lo que tenemos en nuestra balanza es lo real. Eh, nos dice la contadora Ruth que... Volví a entrar y se fue el sonido. No sé si todos los demás eh, me están escuchando bien, si son tan amables. Nada más para ubicar si es la fuente nada más de la recepción de, de la contadora Ruth o todos tenemos el mismo problema de recepción. Ok, nos comenta Luis que todo bien. Entonces debe estar fallando perfecto. Gracias, Madre Guadalupe, dice que se escucha perfectamente. Entonces contadora Ruth, supongo que debe ser su... Eh, Fernando nos comenta también que está bien. Podría ser su eh, internet de bajada lo que esté afectando, ¿no? Ahora sí que como dicen los grandes sabios de las computadoras, hay que apagar y volver a en, en, encender por si sigue fallando. Pero bueno, esperemos que se puede restablecer la, la señal del contador Arruy. Gracias, Linda. Nos dice que todo bien. Perfecto. Entonces, si les parece bien, ustedes ya eh, tienen su material, lo compartió aquí Census en, en el chat, por si no lo tuvieran a la mano. Pero es lo mismo que vamos a estar viendo en pantalla. Yo les recomiendo mucho que vayamos viendo la pantalla para que vayan tomando consideración, porque generalmente el material es de apoyo. Eh, lo importante es lo que ustedes y nosotros hagamos como sentido de retroalimentación, si les parece bien. Primero me gustaría, para este tema, de iniciar con temas de información financiera. Retomar algunos conceptos básicos que a veces perdemos en el tiempo, no por desidia, no por no quererlo, sino por falta de costumbre de estar eh, realizando este tipo de situación. ¿no?